Vestido para niñas de 5 meses Tenemos los tirantes Y la pechera De la parte delantera Entre la pechera colocamos los tirantes Esta es la pechera de la parte delantera Forrada con los tirantes En la parte interna Ahora vamos a ubicar la mitad Para colocar la falda Acá tenemos la falda Pasamos costura alta, alamos y obtuvimos estos lindos ruches. Esta es para la parte delantera, para la parte trasera doblamos 2 centímetros para introducir una elástica en la parte trasera. Vamos a colocar dos elásticas, obtenemos estos lindos ruches y vamos a pasar costura por laterales, abrazando con el refuerzo o el forro de la parte delantera, pasando costura por laterales. Lista la costura por los laterales y nos queda así de hermoso.